Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal se va a dar la cosa? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas días, ¿qué ¿Cómo tal? estáis? ¿Qué? Estamos aquí en Motorland. Hace un día estupendo. No hace ni frío ni aire, un Nada. día espectacular. Condiciones espectacular. Espectacular. Ah. Aquí con Giorgio y Murillo. No se ha querido tomar café, yo aquí. Nada. A todo el mundo a café, nadie ha venido a por café. La próxima vez os va a invitar quien yo os diga. Oh, la madre con, del oh, topo. Oh. Con el motorjón de ciclos Almozara. Un ¡Motorjón bueno! La almojaraneta. ¿Qué tal, Jorge? De, ¿De la... momento jodido frío, pero entraremos, en... entraremos en calor. ¿Quién te engañó para hacer la carrera de <ríe> vosotros de todos tú, de ¿tú eres ¿tú eres ¿tú eres ¿Quién te ha engañado, Jorge? Ya verás que, que no, me no, me no, me me no lo vamos a parar. Sí, sí, no. Aquí tenemos es jugador del Real Zaragoza, Toma, ¿eh? No tenemos. La pobre, la y salida? se nos ha quedado este cuerpo, o sea que no lo, lo, lo <risa> hicimos muy bien, o sea que. Tranquila. Y luego ya, poco a poco se va cogiendo ritmo. Bueno. Y luego ya. A ver qué tal va la cosa. Mi Con no mi morir me conformo. <risa> Hola, muy buenas. Estamos un año más en el circuito de Motorland en Alcañiz, preparados para hacer la invernal. El año pasado no se hizo, pero ya llevo cuatro o cinco, no sé cuántas veces he venido. Ya he perdido la cuenta. Nada, 100 kilómetros, apuntado a la carrera grande. Hoy te, vas, hoy te vas a hacer un hombre. Hoy ya verás, ya. Ya verás qué risas. ¡Ah! ¡A saltar! ¡Hola, hola! ¡Ey! Oye, ¿y el resto de los lobos dónde están? ¡Ay! ¡Así que volaron! equipo de equipo, eh! Tenemos un pedazo de equipo de la leche? en el sprint, no podía más ay, que sprint? sprint ya lo sé, que no podía sprintar ya lo sé si sí, tenía fuerzas, tenía fuerzas pero las piernas no me respondían ay, había que estar muy atento había que estar muy atento porque en cuanto perdías un poquitín de posición, te costaba un huevo recuperar y hacía falta tener muchos vatios para escaparse, he intentado un par de veces, pero va. en cuanto te da el aire en el morro bravo Mira, mira, los lobos. Aquí, aquí la única lo, loba o lobenda o como lo quiera llamar, eh. ahí viene. A ver, sí señor. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, qué. viva! viva sí, qué vomita. He ¿Has hecho segunda, no? Creo que sí. ¡Hala! Menos sí. mal, menos mal que alguien mantiene, mantiene alto el me nivel de club. Gracias a todos que me han ayudado un poquito. ¿Cómo que te van a ayudar? ¿Qué te van a ayudar estos, estos? Eso es no, de modo sí, Oye, que yo le he dado rueda. eh, cuatro o cinco, no, Hola. ah, cinco seis. Ahí, busco. yo bueno. tirando, yo tirando. Ya te he visto, ¿eh? ya, y, y además ha salido fuerte. He salido con el grupo de cabeza una vuelta y media. Y <risa> luego no, no, no. no, ya no podía hablar. tirado un poco cada uno, pero. Desde luego, no, no, no, harás, ¿eh? no harás equipo Hace, con esto. No hacemos team, hacemos no team. hacemos pero equipo. Hay que patinar, hay cuatro horas. ¿Haces la combinada o qué? No, hay para combinada, voy a hacer individual. ¿Ah? Cuatro horas sin parar. Ya está, ya está bien. Otros 100 kilómetros. Y ya está. ¿Cuántos kilómetros de patines? <risa> Nos ha ganado a todos, con esto nos ha ganado todos ya. Claro. Bueno, bueno, pues ya terminada la primera carrerica del año La verdad que ha estado bien Pero bueno, me he quedado ahí con el esto Que en el sprint me ha empezado a dar calambrazos Y no he podido sprintar Pero bueno, ahí está hoy la pomada Y ya pues hasta la próxima carrera Que creo que será de bicicleta montaña Un XCO Lo que ya no sé, si será en el Será en Cuarte, será en Valdespartera, Partera No tengo ni idea bueno chicos, espero que os haya gustado Un... Muchas gracias por verme Un saludo, darle al like, suscribir, compartir Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!